Eh, eh, sé que este año no subí nada, quedan dos minutos para que se acabe el año y le voy a eh, contar eh, la experiencia de cómo pasar un 31 de diciembre solo, estoy en una plaza, casi no hay nadie en esta vaina, estoy solo jeje, pero bueno, es eh, porque mis familiares, o sea, yo siempre comen temprano y se acuestan a dormir, no sé por qué, razón, y nos duran hasta las 12, entonces... Eh, yo no, no me gusta quedarme en la casa Triste ahí, no, no, no no, no. Yo salgo, la paso solo siempre en una plaza eh, Hay años en los que he pasado con amigos y eso Y bueno, esos son temas eh, nada importantes eh, Hablemos sobre el año que viene Falta un minuto para que se acabe el año, coño la madre <ríe> Bueno, eh, el año que viene lo que se viene es más remixes, un poquito de vlogs Hay muchas sorpresas Sorpresas como... El... ¿Cuál sorpresa, J.M.? Bueno, hay sorpresas como... Que voy a tratar de cambiar de ambiente Voy a irme a otro sitio, voy a hacer muchos viajes Muchas cosas geniales se si vienen para el canal Espero que se esté escuchando bien Estoy hablando aquí cerquita del micrófono Es que eres. Bueno, y eso pues eh, ya falta un poquito para que se acabe el año Falta un minuto, medio minuto wey. Ya se acabó esta mierda Se acabó el año Ahí al fondo están poniendo musiquita Y un merenguito sabrosito De navidad No sé cómo se le llama esa verga LOL Bueno la cosa es que Cuando ya se van a hacer las 12 la gente Se va, oh ya ya ya se acabó Se acabó güey feliz año a la verga Los quiero a todos de verdad, no es que no, no he subido video, no porque no quiera, sino por las circunstancias en las que estoy. No puedo hacer video porque prácticamente vivo con mi mamá y vivo en el. O sea, eh, no puedo hacer video porque no tengo como ese espacio para hacer mis cosas y todo el día ando trabajando y eso. Así que este año que viene es cambio de ambiente, voy a tener mi propio espacio. Eh, va a ser muy chido, güey. Espero que. que que se vengan muchas cosas grandes y los que son fieles, ustedes que siempre están ahí, los amo demasiado y los, los, siempre los recuerdo, si recuerdo todos sus nombres y siempre eh, les agradezco que hayan estado todos estos años y este año super inactivo, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, espero subir una recopilación en unos días, los quiero mucho, chao, dale like, suscríbete amiguito.